Hola Fiferos, yo soy Cerecero Y vamos a hacer este review De Neymar Neymar en forma que acaba de salir esta semana Y que es una exquisitez de jugador De nada más las estadísticas 88 total, eh, 92 de ritmo eh, 86 de tiro 94 de regate, es lo más, lo más importante Que nos va a traer este Neymar Y la verdad es Es increíble jugar con este jugador Veamos las estadísticas ya en el juego La posición de ataque destaca Las reacciones, eh, la agilidad eh, tiene mucho control de balón, eh, también los regates, es, es buenísimo para los regates, y este 91 de remates es importantísimo porque es difícil que falle un gol, Neymar igual eh, tiene muy buena volea, no le pega también de lejos, pero chequen esto, le pega con los dos pies, le pega durísimo con los dos pies, tiene 5 estrellas de movimientos hábiles, y en especialidades es veloz, regateador, y aquí vamos a ver cómo lo juego... Tiene una virtud muy importante en Neymar, vean aquí siempre Tiene como mucha suerte a la hora de, de los rebotes si eres un jugador rebotero, esto es buenísimo Porque driblas y muchas veces vas a salir con, el, con la pelota eh, contigo Vean aquí la facilidad, vean nomás cómo sí, se siempre, quita jugadores Aquí pues eh, defino mal la, la, la jugada Pero realmente este jugador es buenísimo Nunca me había divertido tanto cae, frente, con un jugador Aquí vemos, miren cómo les digo que tiene una facilidad de rebote No sé, como que tiene un imán en, la, en los pies literal Aquí se va esta línea de fondo Manda un muy buen centro Que aquí falla Diego Costa tristemente Pero también igual Dando pasos por arriba Es bueno, la verdad es que es un demonio del área Si te gustan las fintas Este jugador va a ser lo mejor Lo mejor es divertidísimo driblar con él Vean nada más lo que le estoy haciendo Ahí una exquisitez Y la falla Pero todo el tiempo Vean nada más con qué facilidad me lo quito Y a la hora de definir Este es un killer este no falla, este no te va, no te va a hacer quedar mal. En la banda es, es una locura. Te puedes quitar a uno, a otro. Vean aquí entre tres. Logra sacar la jugada. Que al final, bueno, no resulta en gol. Pero hace la jugada. Aquí un pase largo muy bueno de Neymar. Entonces tiene características muy, muy, muy buenas. Y esto es la definición. Que aquí la vamos a ver. Vean nada más aquí el punterazo. ¡Pum! Así como un won. Tómala. Mete casi todos los mano a mano que tiene. Es muy rápido, es muy muy rápido, aquí vean cómo le pega con la zurda Incluso le mete los tres dedos ahí el, el empalme Vean aquí cómo le quitamos jugadores, es un jugadorazo Yo realmente nunca me he divertido tanto jugando con, con un jugador en FIFA Ultimate Team Como lo he hecho con, con Neymar para este review Y también de cabeza, o sea, no puede ser que haga todo este hombre Es veloz, es rápido, hace fintas, tiene la gran virtud que la pelota se le pega a los pies no sé cómo pasa esto, pero estás vibrando y muchas veces, aunque te adivinen la finta, vas a terminar con la pelota en los pies. Es un gran asistente y corre como loco. La verdad es que este es el mejor jugador con el que yo he tenido la posibilidad de jugar y de divertirme en FIFA Ultimate Team y lo recomiendo ampliamente. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de este review. Por favor, déjenme sus comentarios para saber qué jugador les gusta en FIFA Ultimate Team, si ya jugaron con este Neymar. Y recuérdenlo, pegando y pintando como Neymar, se FIFA realizar. la vida.